Tengo comprobantes de pago, ¿verdad? Tengo todo para mostrarles, para que ustedes se den cuenta de que esto es algo real, de que esto es algo real. Yo me no encuentro aquí en